otro discursito en otros lugares que y aparte de derrotista también es provocador y <risa> habla de poder habla de mano dura de, de no quiere señorita en las mesas que bueno. tiene que buscar está provocando eso es político pero teniendo el Vamos. poder y la y las fuerzas armadas y después de la reunión en la secretaría de algunos dirigentes con altos mandos militares cualquiera sí, se pero pone eso a pensar no es, en el no tiene que pues, ver eso, eso es una arenga, Francis, lo que no tiene que ver no recuerda no que hay que garantizar la seguridad. hay arengas que hay que tener cuidado eso es porque una arenga, y tú haces lo y motiva sabes. a la provocación eso es de, de, de Francis. No, no, es no arenga. Usted, está bien, dice, todo lo que dices no es malo. No, no, no, no. Vamos a la pregunta del día. Pero hay que tomárselo en cuenta. Vamos a la pregunta del día. No es malo, pero hay que tomárselo en cuenta. ¿Ciudadanía continuará con las medidas de distanciamiento para prevenir contagio de COVID-19 pese al término del estado de emergencia? Ay. O sea, seremos, eso es lo que la pregunta quiere decir, seremos responsables Ay. frente a esta nueva comorbilidad, eh, ¿cómo es? Covidianidad. Covidianidad. Sí. Lo vimos en el fin de semana. ¿Somos responsables, Carolina? Para nada. <risa> bueno, bueno, tremendo. ¿no? Vamos a ver qué pasa. Señores, vámonos. A otro, a otro tema, al término del toque de queda y el estado de emergencia. Salud pública declara el país en emergencia sanitaria. En medio de un incremento sostenido de las hospitalizaciones, de los casos de muertes y nuevas infecciones por COVID, el país concluyó a medianoche del sábado la declaratoria de toque de queda que permitía a las autoridades mantener el control de la movilidad social durante las horas nocturnas. Con la conclusión de la disposición establecida por decreto presidencial, no hay control oficial de la circulación de personas a partir de las 8 de la noche, ni garantía de que se mantenga el distanciamiento social. Mañana martes concluiría además la declaratoria de estado de emergencia que ha mantenido el gobierno desde el 20 de marzo pasado, justo 20 días después de haberse notificado el primer caso importado de la pandemia. En tanto que el Ministerio de Salud Pública anunció el sábado las medidas excepcionales e implementar para prevenir la propagación del COVID-19, tras haber declarado como epidémico el territorio nacional, acogiéndose a las atribuciones que le confiere el artículo 149 de la Ley General de Salud, número 4201. Bueno, Francis, se te dio Ahora, pero se te dio. Sí, es, es que <risa> eh, eh, correspondía, sí. pero no estuvieron eh, diciéndole al pueblo y ganando ellos la, la ventaja, teniendo Me la ventaja. Mediante una resolución, la institución dispuso la suspensión de todas las actividades económicas, sociales y recreativas desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana durante todos los días de la semana. Actividades esenciales como servicios de salud, farmacéuticos, labores de seguridad privada, oficios de prensa y medios de comunicación, la presentación de servicios de energía, agua, telecomunicaciones, desechos sólidos, así como los servicios de hotelería, hospedaje y restaurantes, quedarán exentos de cumplir con este horario. Por su parte, todas aquellas actividades que impliquen aglomeración de personas, como los servicios educativos de todos sus niveles, establecimientos de recreación como casinos, bares, discotecas, clubes, salas de cine o teatro, permanecerán prohibidas en todo horario por considerarse focos particularmente sensibles de contagio. Esa ha sido la disposición del Ministerio de Salud. Vamos a ver, Francis. Se te dio finalmente. No, no. Es que, Vamos a ver qué tú opinas de lo que sí. está ocurriendo. ¿Qué hará la gente? ¿Tú crees que seremos lo suficientemente responsables para poder sí. pues enfrentar mira, la pandemia? Realmente, y como eh, para que la gente entienda que quizás no, porque tú me dices que se nos dio, es que siempre dije que ya los estados de emergencia tenían que tener un carácter. Eh, más concreto y donde el Estado al pedirlo tenía que explicar ese contenido por el, por el cual lo pedía y a la vez tenía que dar respuesta a los periodos que ya había obtenido y qué había hecho en ello y cómo había y qué costo había tenido eso. Y que decía que la ley 42 de salud traía consigo o tenía previsto para casos de epidemias, las reglas o normativas que debía de acoger como mecanismo de control de la epidemia en la población. Y eso era ley para todo, incluyendo que automáticamente como que se le transfiere constitucionalmente a través de esa ley al ministerio el control social por la calamidad pública. Y eso nadie lo puede discutir. Obviamente que se manipuló y se trató más allá los estados de emergencia de lo que correspondía. Y, no lo, dem y lo demostró el tiempo. Ya no hacíamos nada con desescalada en fase 1 y 2, con otras excepciones. Pero ya nos dieron la razón. Entonces, de que está en, en cuidado. ¿La sociedad de forma particular, individual o familiar? Yo creo que sí y que todos estamos claros de que la pandemia es una realidad y que el COVID es otra realidad. De hecho, ha logrado situarse como COVIDianidad para hacernos saber que estamos haciendo vida normal dentro de una epidemia. Pero que resulta un tanto, que creo que no vamos a tener mucho control. La sociedad se está comportando en un consumo de lo que estamos acostumbrados y sin miramiento, porque lo que he visto ayer y antes de ayer, ciertamente, es como si pasó todo y que ya no hay a qué temerle. Yo sí he puesto en condiciones desde antes de este fin de que ya no debíamos de tener la paranoia porque ya conocíamos más cómo comportarnos y cómo vivir con esto. Y el distanciamiento, lamentablemente, se está practicando, pero muy poco. Y que la gente ha visto mayor cantidad de personas usando la mascarilla, indistintamente, pero hasta dónde esa mascarilla les resulta Oficiosa a la gente, porque son, mira lo que estamos usando, aunque sean eh, textura de N95, no creo que. Bueno. Se ha establecido <coughs> que sí, si no es. Bueno, si se que no estamos enfermos. Adelante. Bueno, vamos a tener COVID por mucho tiempo. Eh, lo que estamos es aplazando el momento hasta que llegue la vacuna por lo tanto debemos de mantener todas las medidas de precaución, hay que ser responsable con la salud de cada uno de nosotros, hay que mantener las mascarillas, hay que mantener el distanciamiento y hay que mantener la higiene, el lavado de las manos, estas, estas tres partes se han determinado se han determinado que son las más eficientes y como lo vamos a tener por mucho tiempo y lo que hay es algunos remedios y algunos tratamientos de algunos medicamentos, todavía no tenemos la vacuna, hay que ser cuidadosos, cuidando a nuestra familia y nuestro entorno. Ahora bien, si esto se podía haber hecho antes, de acuerdo a estos artículos, a estas leyes que presentan ahora para mantener este estado de emergencia de sanitaria, de salud, de parte de la, del Ministerio de Salud Pública, ¿para qué se necesitaba el estado de emergencia? De otra índole, si bajo las condiciones que expresó Salud Pública se puede mantener y también mantener esas actividades sociales nocturnas de 8 de la noche a 5 de la mañana cerradas, lo que evidencia que detrás de eso había otra cosa. Y también, mientras eh, se buscan estas esta partes de, de cuidado y distanciamiento, eh, otras personas eh, no están pensando igual, y el pueblo dominicano, en su mayoría, está... Eh, cumpliendo y manteniéndose con, con, con su mascarilla, la higiene, el distanciamiento, pero hay, hay muchos, hay muchos que prácticamente de, eh, creen que no existe que, o, o no le importa y ponen en riesgo la vida de, de otros y debemos de ser responsables. Muy responsable va usted esta situación porque el COVID lo tenemos, pero tenemos que ir actuando de una manera cotidiana, y haciendo nuestras labores con las medidas regulatorias. Bien, gracias, Fulvio. Carolina. Bien, eh, nosotros en el discurso del presidente Medina eh, hemos estado esperando, él dijo que el ministro de Salud Pública se iba a referir al país para hablar sobre esas medidas de las que ustedes plantean. Eh, ya se publicó, se publicaron, la resolución se publicó. Porque salió una y no se sabe si es oficial o hay una que está en las en las redes, no sé, no sabemos si fue que se filtró, pero de manera oficial no ha salido ni de la presidencia ni del Ministerio de Salud. Entonces, él no se ha referido como lo dijo el presidente Medina en la locución del viernes, es la realidad. Ahora bien, se entiende que sería básicamente lo que ustedes dicen, pero aún no es oficial. Eh, nosotros entendemos que deja mucho que desear la actitud de los diferentes actores políticos de nuestro país y de hecho es resaltar el comportamiento del presidente Medina, donde tenemos al ministro de la presidencia, tenemos al mismo presidente que en un discurso te dice deben de mantener el distanciamiento físico, deben de tomar las medidas de lugar para evitar que el COVID pues, no dañe más al sistema de salud y que no mueran más personas, y la inversión que se está haciendo o que se ha hecho los tres meses de confinamiento que duramos. Pero entonces tenemos al propio presidente de nuestro país, que es el que nos dice este discurso, que está en las calles aglomerando las personas. Ya de por sí de los candidatos está mal y lo hemos dicho en, otro, en otras ocasiones, pero ver al presidente y a su equipo de gente que trabaja con él, decirte una cosa, y al principal actor de nuestro país, que es el que manda este discurso, hace totalmente lo contrario. O sea, la verdad, no sé qué piensa nuestro presidente Danilo Medina cuando ve, cuando salió este fin de semana a hacer el proselitismo, a apoyar a su candidato, el señor Gonzalo Castillo, donde miles y miles de ciudadanos aglomerados a su alrededor, él en su vehículo, en su jipete y toda la gente de lado. De todas maneras lo van a hacer si fueran uno de los candidatos, pero el presidente parece que se le olvidó que el COVID existe y se le olvidó el mensaje que él nos ha venido dando. Pero ok, está mal por el presidente, está mal por los políticos. Ahora nosotros como ciudadanos, Debemos de tener un nivel de conciencia importante o considerable. No nos aglomeremos de esta forma, señores. El COVID no se ha ido. Y no me diga usted a mí que donde hay miles y miles de gente agrupada, aún tengan su mascarilla, lo que aquí pueda pasar luego de las elecciones, nosotros no sabemos en qué va a parar. Porque el COVID está, y está vivo y está latente. Se terminó el estado de emergencia, se terminó el toque de queda pero el distanciamiento físico hay que mantenerlo, señores. Si usted no tiene que salir, no salga. Si usted quiere beber, quédese en su casa bebiendo. Señores, como estaban los colmadones, como estaban las, eh, las bodegas, como estaba la Avenida Libertad, como estaban todos los barrios, no solo de San Francisco de Macorís, sino del país, aparentemente aquí no está sucediendo nada. Bueno. Y Lo triste de eso es que no vemos afectados quienes sí tratamos de cumplir. Así es muy es. penoso. Así es. Y el ya. Bien, gracias. La diferencia eh, con lo que tiene que ver el, el estado de emergencia es que ciertamente vimos ahí un documento supuestamente emitido eh, por el Ministerio de Salud Pública donde hay una declaratoria eh, de 27 de tienes, junio, ¿verdad? Eh, fue que se, aparentemente se filtró, pero eh, no De estado de emergencia, o sea, de estado de... ¿Quién nos lo dice? Déjenme ver. Bueno, la diferencia está en que sin estado de emergencia no se le puede prohibir a la gente el tránsito, no, pero también para que marquemos la diferencia entre una cosa y la otra, eh, la diferencia está eh, que en que sin estado de emergencia hay no se puede eh, violar el domicilio, hay un derecho de inviolabilidad de domicilio, es decir, tú no puedes entrar a mi casa si tú no estás autorizado por un juez a entrar a mi casa, y tú tienes que tener una razón Es decir que en mi casa yo puedo hacer un fiesta Pese, pese a que dice que está prohibido Déjeme ver Dice, se establece la suspensión de las actividades económicas, sociales y recreativas Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana Ajá ¿Y cómo tú frena eso? Anoche, yo mismo, porque a mí no me gusta que me cuenten Yo salgo a, a, a verificar yo mismo Y salí a ver cómo estaba la ciudad en San Francisco de Macorís Y ahí pudimos ver Miren cómo está la calle. Ahí en eh, pie a la tabla. Eso este, era eh, Eso era a las diez y me, a las nueve y media de la noche. Anoche es la Avenida Libertad. Se puede ver el tránsito fluido, normal eh, y naturalmente. Ustedes podrá decir, bueno, las actividades están prohibidas. Pero miren cómo estaba, mira, miren cómo estaba eso en, la, en las esquinas. Si lo pueden adelantar, muchachos, para que vean como cuando pasamos por el sector Capacito, unos minutos más hacia adelante, eh, la cantidad de personas que había aglomerado en las esquinas, alrededor de los colmadones, lo pueden adelantar un poquitico más? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué hora era? 9 y media de la noche. nueve y 30 de la noche. Eh, miren cómo estaba el tránsito. Esa es la diferencia entre... Verdad entre entre un estado de emergencia en el cual tú puedes eh, cohibir a la gente de que salga en la noche. Estamos casi llegando al sector de Capacito, te van a ver algo impresionante ahí. Eh, vamos a ver. ¿Cómo que te han cogido, con el Capacito? No, no. Lo que pasa es que, no, que eso es un mire, pandemonio. mire cómo estaba la gente ahí en el sector de Capacito, nuestros amigos. miren, mire. Son las nueve y media de la noche. Eh, la noche. Ve, ve, dile a esa gente que se tienen que ir de ahí y cómo y cómo si, si te van a utilizar ese derecho. Yo, yo tengo derecho a transitar de aquí, de aquí no me quita nadie. No es así, ¿no? Bueno, ¿con qué derecho tú vas? Le dice a esa persona, claro. por ejemplo, que se vaya ahí. Ahí más adelante, Salud miren. ahí público y mi, cerrar los negocios más con, adelante, con autoridad. Sí, pero entonces ahí viene eh, eh, eh, la confrontación de derechos y tú lo sabes. No, miren, no. miren cómo estaba, por ejemplo, esa parte del sector capacito, eh, casi llegando a la bienvenida. Miren, miren, miren ahí, miren ahí. Ve, dile a esa gente que se tienen que ir de ahí, si no es bajo un estado de, de, de, de, de toque de queda bajo un estado de emergencia. Pero... Y con esto concluye Israel, también eh, ciertamente vimos al presidente de la República ayer haciendo campaña, todos los, todos los partidos políticos tiraron todo por la borda y se tiraron a la calle. Y de aquí para allá hay que decirlo, a Dios que reparta suerte. Bueno, gracias sí. eh, Yerjan. Y bueno, yo pienso que el toque de queda no debió suprimirse. Pienso que... Nosotros tenemos una, una nación de gente desordenada, de gente desobediente, de gente eh, ignorante, gente que eh, cuando de gozadera se trata se olvida todo y la prueba de eso es ese video que ustedes acaban de ver. El hecho de que el ministerio que tiene derecho a hacerlo producto de la ley 1001, eh, perdón 4201, que es la ley de salud, en el artículo 149, lo dispone y dice que el, en, en medio de una situación de, de pandemia, eh, en, en caso de peligro de epidemia o de epidemia declarada o de desastre u otra emergencia grave, la Secretaría de Estado de Salud Pública, recuerden que esta ley es de cuando Hipólito todavía era secretario de Estado de Salud, eh, eh, y asistencia social podrá declarar como epidémico el territorio nacional o cualquier parte de este y autorizará a sus funcionarios locales y a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud a adoptar las medidas necesarias que indique con el fin de evitar la epidemia, controlar su propagación y alcanzar su erradicación. Lo que quiere decir que le está abriendo le está, le está abriendo un, un panorama bastante amplio claro. para que el ministro tome, la, tome una decisión para evitar este tipo de cosas. Claro. Eh, ahora bien... Eh, Asistencia, eh, determine, eh, caducarán a los 30 días, eso sí, sí, eso tiene una caducidad de un mes. Pero eh, yo pienso que nosotros no tenemos una sociedad de gente que, que, que piensa en ni siquiera en su propio bienestar, porque... Eh, señores, este, este es un país de gente que Amado, no gusta y la, el can y, y la rumba abierta para cocotuces y tambor y la bailadera Y, y la realmente todavía yo. anoche no Miren estaba suspendido Miren cómo se hace la eh, campaña aquí, ustedes vieron a, a la vicepresidenta bailando con un tipo ay, ay. Qué Y Romo Pico <risa> Botella Dime Francis, que te interrumpido. No, no, eh, que hay que explicar que ah, luego de terminado la fecha dispuesto por el estado de sección el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene 48 horas para hacer el levantamiento mediante decreto, es decir, que todavía anoche se mantenía. Sí. Bueno, eh, definitivamente yo pienso que no debieron, el Estado no debió de soltarnos totalmente, dejar algunas cosas amarradas, sencillamente por esto que estamos viendo. Eso indica que los contagios van a subir y probablemente las muertes van a subir. Entonces, lamentablemente, el pueblo dominicano... Ha sido siempre un pueblo así, dichachero, ¿Es, es, es bailador, irresponsable. ¿Tú me entiendes? Puede sonar cruel, amado, pero ciertamente lo que pasa cuando colapsa el sistema de salud, que no solo mueren los que eh, fallecen por COVID, no solo mueren ellos, es que mueren otras no, personas. Mira, mi vida, mira, mira que es lo que hay que hacer. Cuídate. Pero entonces, ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Si viene tu compadre a quien tú quieres mucho, no lo abraces, no lo beses, eh, salúdalo de lejos y ponte pero hay tu mascarilla. Si, si se molesta, tú lo mandas al demonio. Pero hay otra cosa, amado, quienes no a, se enferman por COVID, están quienes no se enferman por COVID, ¿verdad? Ok, usted tiene una situación, una operación de emergencia, le da un infarto, cualquier situación de salud fuera parte del virus, los sistemas de salud están colapsados. Los médicos no tienen las condiciones físicas, el aspecto económico para solventar una crisis sanitaria. O sea, todo lo que conlleva cuando un sistema de salud no puede sostener la realidad del momento por la irresponsabilidad de la gente, no solo se ven afectados los que están eh, con problemas por la pandemia, independientemente de si hayan sido responsables o no. Es que tú tienes una ciudadanía, tú tienes un país que naturalmente se enferma. Y no se le podrá dar soporte médico. Tú que me estás mirando, si te pasa una situación de salud y tú tienes los principales centros de acá llenos por personas de COVID, el Hospital San Vicente de Paul lleno por personas de COVID, que si te vas a Santiago están llenos los hospitales y los centros privados por COVID, ¿quién te va a atender? Entonces, esto es lo lamentable de todo el, el asunto. No es solo a que se van a morir los de COVID, es que se va a afectar todo un sistema sanitario de nuestra nación, señores. Fueron tres meses que nosotros duramos. Y no se sabe si tengamos que volver para atrás. O sea, es entender, cierro, es entender que no tienes que salir a beber, a sentarte a un colmado. Tú puedes beber, bebe en tu casa, usa tu mascarilla. O sea, es una cosa... Yo coro, desistí de hablar del el coro, tema, amado. El coro, el coro no se puede descuidar. Yo desistí de hablar del tema porque todos los días paseamos acá. Carolina, que la gente al estar reprimida... Sí. Y luego darle un espacito Como sortarle soga Pero todo yo estaba reprimida también Y pescado, no me he puesto loca Lo que hemos pescado cuando Optamos por sortarle <risa> <¿Qué> hilo <risa> Hilo al pescado Es para eh, Tener ese rejuego Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo has visto cuando tú, tú tienes un ganado En, en un sí, corral, sí, que sí, le abre sí, la puerta sí, claro. Todos quieren sí, salir sí, al sí, mismo sí. tiempo sí, Es menos. como si fuera una represa <risa> Con aguas retenidas Pero Sí. Hay que insistir, hay que insistir en la disciplina, mana. hay que insistir, porque no podemos irnos de boca como caballos de bocado. El COVID está presente, Pulvio, pero, y sigue, pero vamos a recordar la palabra del presidente Balaguer, que el presidente Balaguer dijo que lamentablemente en la República Dominicana las reglas no se aplican hasta que se aplican militarmente, es decir, a la fuerza lamentablemente nosotros como sociedad todavía nos falta mucho por eso decía eh, verdad que en, en ¿Cómo se llama el, el doctor Ceballos, que está mm. en Costa Rica? Que no, en Costa Rica es diferente. No, no, el doctor Lister. Lister. Ah, el Octavio Lister, que está en Costa Rica. Él dice, no, no, aquí ni siquiera ejército hay. Aquí no hay que no. forzar con la gente, pues no, el nivel de educación y de conciencia de la gente. Porque usted dirá, bueno, yo no tengo educación, pero caramba, bastante información que haya para usted saber y el sentido común, lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, hay una llamada. Buenos días. Sí, buen día. Le nos... habla Ivia, presidente de la ONU ¿Sí? San Martín. Bien, ok, bueno, ok. quisiera sí, que ustedes hubieran pasado por esa ayer. Como ustedes vieran cómo estaba la cosa aquí: todos los colmados y diferentes casas llenas de motores y de gente viendo hasta sin mascarilla. Esto se embromó esta cuestión, nos vamos a embromar porque la gente cree que pasó el COVID y no es así. Y a pico botella, ¿verdad? La gente bebiendo a pico de botella. Sí, que, es, sí. que es una cultura la también de, de, de República Dominicana. Hay de gente por todas partes, una celebración grandísima había. Y pásame Oye. la botella a mí, Bueno, muchas gracias, muchas Dios gracias por... Mío. Tu Mete tu mano. Adiós señor. que reparta sueldo. Bueno, así es. Vamos a recordarle la pregunta del día, mis amigos. ¿Considera usted que la ciudadanía continuará con las medidas de distanciamiento para prevenir contagios de COVID-19 pese al término?